Más parecido a las películas del oeste cuando los ganaderos expulsaban a los agricultores, y, pero expulsaban claro, con una banda de forajidos que les iba matando y iban ocupando los terrenos para los pastos ¿no? que necesitaban de los agricultores. Y ahora, en el siglo XXI, pues, se utilizan las excavadoras, los bulldozers, el ejército, unos tribunales. Eh, los palestinos no pueden acudir a los tribunales israelitas tienen que ir directamente al supremo eh, el sistema judicial no funciona algunas veces incluso tiene uno que soportar la hipocresía y el cinismo de algún dirigente político palestino con el que yo he hablado diciendo oiga que, que hemos expropiado los terrenos no los hemos ocupado los hemos expropiado claro le pregunta uno y cómo los habéis expropiado pues eh, bueno eh, ...diciendo que eran terrenos que no tenían titularidad... ...les ofrecimos un precio bajísimo porque se fuese... ...porque eso, eso es una bomba de relojería. Hay muchos, mucha gente de Israel, gente de izquierdas, gente sensata... ...que no sale en los medios... Eh, ...que está viviendo en unas condiciones muy difíciles... ...porque llevar, ir contracorriente en medio de, del fanatismo y el fundamentalismo que hay allí, un señor como Lieberman, ministro de Asuntos Exteriores, que saca un 20% de votos y que, y que en su momento llegó a decir que había que tirar la bomba atómica sobre Gaza. Ya no se trata solamente de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o violaciones de los derechos humanos, en, en sentido genérico amplio, estamos ya ante un proceso de apartheid. O sea, la población palestina está en unas condiciones, viviendo en unas condiciones en el día a día en el momento que hoy estamos hablando, seguramente pues habrá un grupo de estudiantes que no ha podido llegar a la universidad porque les han detenido en un checkpoint o en medio de la carretera, habrá ambulancias que no pueden pasar y en algunos casos los enfermos no pueden llegar a los hospitales y en los casos más graves si es una crisis cardíaca o algo se puede morir esperando en el checkpoint, eh, que no pueden salir los productos agrícolas, eh, en fin, este es el día a día.